Dentro de la categoría de información no textual encontramos el E-Device de galería de imágenes. Ya tenemos acá iniciado una construcción de un e device Vamos a cambiar el título. Vemos que ya hay añadidas algunas imágenes, las miniaturas, con la descripción de cada una de ellas y vamos a completar el procedimiento añadiendo una última imagen y en este caso la vamos a añadir después de la última que teníamos podíamos añadirlo después de cualquiera de las que ya tenemos insertadas seleccionamos la imagen y escribimos la etiqueta Vamos a dar por finalizado y vemos que el resultado es una colección de miniaturas en las que al pulsar vamos a lanzar un visualizador que nos permite ir navegando por las imágenes con un simple clic o pulsando con el teclado.